Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego...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 recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador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 limpio Y al instante la lepra se fue de él. Jesús le mandó que no lo dijera a nadie. Le dijo, Ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que lo sanara de sus enfermedades. Pero él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 procuraban entrar y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con la camilla y le pusieron en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo quién es este que habla blasfemias quién puede perdonar pecados sino solo Dios Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos les preguntó qué pensáis en vuestros corazones qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Llenos de temor decían: Hoy hemos visto maravillas. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Levi, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros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 Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aun nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides.